Presentación de la asignatura Ética y Deontología. Visualicemos la siguiente diapositiva. Como psicólogo tengo que actuar y tomar decisiones que no afecten a mi cliente. Recuerda, tienes que estudiar ética y deontología en psicología. Importancia de la asignatura. Ética y deontología es una asignatura obligatoria que se ubica en el octavo periodo en la Escuela Académico de Psicología. En ella se desarrollará el compromiso ético en la práctica de psicología. Como ustedes pueden visualizar, su relevancia reside en que va a permitir evaluar y aplicar los principios y normas de la ética profesional del psicólogo a las diversas situaciones del ejercicio profesional que conllevan dilemas éticos, sustentando su postura en cada caso. el desarrollo del curso nos va a permitir reflexionar y poder dar respuesta a las siguientes interrogantes planteadas. Sabías que como psicólogo debemos comprender la ética. ¿Qué importancia tiene la ética y deontología en tu futuro profesional? ¿Cómo influye el conocimiento de la ética y la deontología en tu accionar? como psicólogo. Bienvenido a la asignatura Ética y Deontología. Tu docente, Carlos Enrique Lara Grados, email clarag.edu.edu.